Quizás muchos de ustedes se han visto con la necesidad de trabajar notas MIDI en diferentes pistas. Por ejemplo, aquí tengo unas notas MIDI que pueden ser para un piano para la mano derecha y esta es para las mano de izquierda que sería la clave de fa o las notas más graves y esta sería la clave de sol. Pero cómo pudiéramos trabajar con ambas pistas en un mismo editor? Porque por ejemplo, para trabajar con estas notas MIDI tenemos que seleccionarlo y ver la vista edit o seleccionar este otro realmente no nos toma mucho tiempo pero sería genial si tuviéramos estos dos clips midis en un solo editor entonces lo que hacemos es seleccionar ambos clips midis y vamos a dar clic sobre este icono como pueden ver ya me pone por capas las notas midis que he seleccionado como pueden ver aquí tengo las notas midis de una capa de la melodía 1 y las notas midis de la melodía 2 o pueden ustedes renombrarlas como ustedes quieran pero la idea es muy simple es poder trabajar las notas midis de ambas capas de una forma muy sencilla observen que tenemos aquí un, algunos iconos que sirven para mostrar u ocultar las notas MIDI que les corresponden a diferentes capas qué pasaría si tuviéramos múltiples capas por ejemplo un instrumento con kicks otro instrumento con hi-hats, otro con snares podemos trabajar todos al mismo tiempo activamos estos iconos para poder trabajar con múltiples pistas y observe las notas midis me las pone en diferentes colores ya que estos colores los toma dependiendo del color de de las pistas o de los clips y por ejemplo si yo quiero trabajar en la melodía 2 selecciono la melodía 2 en este caso es el color verde ya puedo editar esta melodía y si por ejemplo quisiéramos editar esta melodía pero no afectar a estas notas midi que son de la capa de los snares simplemente le doy clic a este icono de en forma de un candado para bloquear estas notas midi y no poder editarlas accidentalmente también es muy útil por ejemplo si quisiéramos tener nada más una referencia visual de las percusiones por ejemplo los kicks son los que tienen este color aquí están los hi hats y aquí están los snares pero estos no podemos editarlos pero si sí tenemos una referencia visual gráfica para nosotros trabajar las notas MIDI de estos teclados por ejemplo los voy a bajar de octava y observen que ya podemos trabajar con estos con estas capas sin tener que afectar las otras notas MIDI. Podemos bloquear los demás pistas e ir trabajando con las que nos interesa trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar con los kicks. Aquí voy a agregar estos kicks, etcétera. Pero realmente son muy fáciles las opciones de edición de notas MIDI de múltiples pistas. También existe este botón. Ahora vamos a explorar este botón, que prácticamente es lo mismo pero con la única diferencia es que solamente vamos a trabajar con los clips que se encuentren seleccionados y estos clips al irlos seleccionando podemos agregarlos aquí o en la vista edit podemos agregarlos como capas en estos momentos me está mostrando que son clips sin título que podemos nosotros renombrar de una forma muy rápida mediante el inspector y bueno, le he puesto pausa para poder renombrar estos clips sin que tengan que verme cómo lo hago Como pueden ver, cada que voy agregando una nueva capa se va agregando aquí a la lista eh, ¿Cómo puedo agregar diferentes clips a esta lista de, de capas? Seleccionamos cualquiera y mantenemos presionado control y podemos ir seleccionando las que nosotros queramos o con shift y seleccionamos todas shift más tab podemos verlo en la vista edit y prácticamente es lo mismo pero con los clips seleccionados y también tenemos la opción de bloquear para no poder editar otros clips de forma accidental por ejemplo aquí no podemos editar los kicks pero sí podemos editar por ejemplo el piano 1 que es el color azul Observen cómo puedo editar este clip MIDI, sus notas MIDI del piano. Puedo bloquear, ahora puedo trabajar con el piano 2, que es el color verde. Sin embargo, a mí me gusta la otra vista, ya que podemos mostrar o ocultar los que a nosotros nos interese, por ejemplo los kicks. Ya si quisiera trabajar con los hi-hats, pues simplemente los muestro y los desbloqueo y bloqueo los kicks. Pero básicamente esas son las herramientas de edición de pistas múltiples con Bitwig Studio. Y ya para terminar, podemos poner de fondo un loop de percusiones. Por ejemplo, aquí tengo un loop en WAP. Observen. entonces para trabajar con un loop de percusiones de fondo simplemente selecciono aquí el loop de percusiones y como pueden ver este clip de percusiones se muestra de fondo y ya nosotros podemos trabajar con las notas MIDI encima de este loop no afecta en absoluto el audio de las percusiones simplemente tenemos una referencia visual para trabajar con las percusiones o con cualquier archivo de audio mientras nosotros editamos las notas MIDI de un piano o de otras percusiones y por ejemplo alinearlas a las percusiones que tengamos de fondo para tener una rítmica Observen que podemos tener la misma rítmica que el loop de percusiones que tengo de fondo.